¡Vamos es eso? es es Miguel, los familiares, que llegan lentamente Desde que él estaba en cama, se reparó el dios en Portugal Desde que ella tenía la piscina, ahora que ella la abatidó Tengo un plenado, pero para el sábado, no me llena la tierra de su visibilidad Y así transcurrió el derogado, de en un eterno silencio Todo